personaje favorito, Superman, uh, ¿o ¿cuáles son los otros? Spider-Man, sí, y, y, y, y la ganga de, de, de ellos allá. Eh, pero, pero eh, repito, eh, qué bueno cuando un niño puede decir a mi papá, a ese es que yo miro. Y inclusive he visto niño, he visto niño... Eh, peleándose, por usar esa expresión, entre ellos, tratando de decir cuál es más mayor. Y algunos dicen, no, mi papá es más grande que el tuyo. ¡Qué bueno! Eso me encanta a mí. Y sí, mi papá es, es, es, mi papá es el mayor. Y el otro dice, no, es mi papá es el mayor. Pues qué bueno que cada uno piense así, porque en realidad el padre toma una parte muy importante, o si no toda, ...la responsabilidad de lo que es el crecimiento del niño... ...o de los niños en general, en, en, en la vida... Eh, ...no solamente en la iglesia, pero en la comunidad y en, en todo... Eh, ...debemos de mirar a nuestros padres. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, amén. ¿Amén jóvenes? ¿Están conmigo? Amén. amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ah, a veces los padres no somos perfectos, eh, no somos el tipo... Que ellos buscan, ya esas son decisiones o, o imágenes que se van formando a medida que los niños van creciendo y, y qué sé yo, es como es como yo me acuerdo que eh, a mí me cuando era niño o chiquillo o, por ahí en esa edad me, me castigaban en mi casa porque yo siempre me pasaba diciendo que la comida de la vecina era mejor que la de casa y para qué era eso. ¿Para qué era eso? Porque siempre me iba, me iba a comer a la comida a la casa de los vecinos. Y, y bueno, ah, pero repito, eh, independientemente de qué piensen los hijos, los padres somos responsables. ¿Amén? Ver, no, es, no es cuestión de, qué, de, de qué, qué, qué piensa mi hijo o mi hija de mí, es que, cuál es mi lugar. Y independientemente. De, de, de cómo piensen yo debo de llevar a cabo ese, ese, ese trabajo, esa, esa misión, porque Dios la ha puesto en nuestras manos. Amén. Eh, no sé si usted puede. La, la Biblia dice que un, una vida eh, no tiene valor comparado con las cosas materiales. ¿Cuánto vale un alma? No hay dinero con qué comprar una vida. Sin embargo, Dios la pone en nuestras manos como padres uh, y a veces no nos no, no, no damos cuenta del valor y la importancia que son para poder eh, mirar su bienestar y llevarlos por el, camino, por el camino correcto. Yo he conocido personas que hasta le impiden a sus hijos que vayan, a, no, no te vayas a la iglesia, Inclusive en, en, eh, conocí una vez, eh, años atrás, a un señor que le, le prohibía a su esposa que fuera a la iglesia, pero, le, pero se lo prohibía con palabras. Y, y escuchen bien, y esto es una historia verídica que lo vimos nosotros, mi esposa y yo y algunos hermanos de aquellos tiempos. Le decía este señor a su esposa, prefiero verte, en las manos de un borracho en la sala del valle, agarrándote que verte en la iglesia. Así, así de, de negativo era este señor. Lamentablemente la señora no pudo asistir a la iglesia más, ella empezó a hacerlo. Luego perdimos contacto, eran militares, creo que se fueron del vecindario. Pero qué pena. Cuando eh, se pierde lo que es el, el, el sentir familiar, el sentir y, y, y lo que y lo que apro lo que promueve al bienestar al bienestar del hogar y la familia. Amén, hermanos. So, eh, si alguna vez decían, si, si usted tiene un bonito hogar, una familia, no estoy hablando de una casa, una casa es el edificio, pero si usted tiene un bonito hogar, hay bonita comunicación, hay amor, hay de todo, eh, usted tiene la mejor bendición que puede tener porque ahí es donde estriba el bienestar de nuestros hijos, de nuestra familia, y sobre todo cumplimos con lo que Dios nos ha llamado a que seamos. Amén. La gloria sea para Dios. Así que al presentar al Señor los niños, lo hacemos con todo respeto, con toda reverencia, y con el cuidado que la palabra de Dios nos enseña de traer los niños al Señor. Me imagino que ya están preparados los sinarios y todos para cantar nuestro himno de lo que es, <ríe> lo que es eh, la, la entrada eh, de los padres en cuanto le demos eh, la seña de que pueden hacerlo. Nos estamos preparando uh, y la congregación pues re, estamos en la... Eh, como de vida y en la reverencia a lo que estamos a lo que estamos haciendo amén hermanos la gloria sea para el señor el himno dice los niños son de cristo así es los niños son de cristo Y repito, si los tenemos es porque a Dios le ha placido que los tengamos. Y es una verdadera bendición. ¿Estamos listos? Amén. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son son tesoros pues que del cielo son luz oh, refulgente ser en hora de aflicción joyas joyas joyas joyas del salvador están en esta tierra Cual luz y dulce amor Y le presentaban niños para que los tocases Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viéndolo Jesús se indignó Y le dijo, dejad los niños, venir a mí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 Ah, trato de hablar un poquito allá para no asustarlo con mi voz. Creo que ya olió un olfato que no era conocido. Pero a ah, ah, Luis David Romero Hernández te presentamos a Dios Padre para que te guarde y te bendiga y te ayudes en tu crecimiento, que sea tu protector que te guarde y que tu, la bendición de Él siempre esté contigo. Así te presentamos, oh Dios, sus padres, y todos, Señor, los ponemos en tus manos para que te glorifiques de una manera especial. Ayúdalo, Señor, recibe, Padre vivo, este acto como un acto de amor, de cariño de estos padres Felicia. que humildemente, Señor, se prestan para estar delante de Felicia. ti y traer a ti esta criatura ponemos en tus manos y la presentamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aleluya declaramos hecho y bendecimos tu nombre por ello Luis David Romero Hernández Dios te bendiga y te guarde seas bendecido y que la bendición de Dios sea contigo que te cuide te guarde de toda enfermedad que puedas crecer y llegar a ser útil donde quieras que estés Dios. y que la gracia del Señor te cobije y que puedas llegar al verdadero conocimiento del amor de Dios mi oración en el nombre de Jesús Amén. los niños son estrellas de grata claridad quiere Jesús que anuncie. Al mundo su verdad, joyas, joyas, oh. Qué bueno es el Señor. Por si alguno de ustedes es curioso como yo, que me gusta observar las cosas, cuando yo presento niños, no importa quién lo traiga al altar, un hermano, la mamá, siempre se lo pongo en las manos a su papá. Él es responsable de este niño. Amén. Ah, mirando el, el, el panorama bíblico, eh, desde el Antiguo Testamento, eh, los niños son del Padre. Eh, bíblicamente, la Biblia lo enseñaba así, o lo enseña así. Ah, la madre simplemente los trae al mundo. Y, y de hecho, cuando en la Biblia usted busca una genealogía, usted ve los nombres de quién, de los padres, fulano a fulano y fulano engendró a fulano. Nunca aparece muy raramente la, la, la, un nombre de mujer, porque los niños en, en, en el Antiguo Testamento eh, eran de los padres. Si usted le pregunta al gobierno hoy día, especialmente al Charles Support, ellos te van a decir, nosotros vamos a ir a buscar al padre. <risa> ah, porque todavía sigue el concepto de que los padres son responsables de su niño y de que llegue al, a la meta al final. Y qué bueno es que como hacen las aves, tienen sus polluelos y cuando llegan cierto tiempo, pues ellos... Según he leído historia, algunas aves ellos mismos echan al pichoncito, al, al, al, al, a, lo echan del nido. Ya es tiempo de vete a volar. Vete a buscar tu propio gusano. Yo antes iba a buscar gusano y se lo traía acá. Pero ahora dice, no, vete a buscar tu. Y, y entendemos que algún día nuestros hijos se van a ir de la casa, se van a ir del nido. Y sabe qué? Eso es bueno. Eso es, eso es, esa es la vida. Es, así es, eso es lo que es la naturaleza de la vida, de la, de la familia. Los tenemos, los amamos, los criamos y luego se van. Y mucho de lo que ellos den en, escúchenme bien los padres, mucho de lo que ellos den en, en el futuro hacia nosotros, depende de cómo nosotros le demos a ellos. ¿Sí? Si usted le da amor... Estoy seguro que eso es perdura y algún día los nietos van a tener también el, el mismo aquel. So, Dios bendiga a la familia y nos sentimos felices de ser parte de la familia. De, aquí todo el mundo tiene familia, nadie puede decir yo no tengo familia. Porque de, de alguien hemos venido, ¿verdad que sí? Allá ah, las escuelas dicen que hemos venido del mono. De, y, y, así dicen, así dicen, ¿verdad? No dicen que vienen de la mona, vienen del mono. Vuelvo al concepto de que es el padre el que, el que está envuelto en todo esto. Bueno, es, entre una que otra cosa, le damos gracias a Dios por la familia, que fue la primera institución humana que aparece en la Biblia, la familia. Primero que la iglesia, fue la familia. Y por eso es, es debemos de ser tan cuidadosos con nuestra familia y mirar por su beneficio y su, y su bien. Amén. La gloria sea para Dios. Qué bueno es esto, ¿verdad que sí? Podríamos traer toda una, una plática acerca de, de, de, de la familia, pero lo mejor es eh, no hablar menos y, y actuar más eh, nuestro comportamiento sea de bendición a ellos y no necesariamente nuestras palabras que a veces no, no suenan a, a veces hablamos mucho como yo y no, y no decimos nada <risa> eh, pero eh, permita el señor que eh, en, en, al menos en la iglesia eh, haya ese sentir de familia y la iglesia en sí es la familia de Cristo usted sabía eso somos eh, el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos hermanos. Hijos de diferentes madres, pero del, una vez que nos entregamos al Señor, somos hermanos del mismo Padre. Nuestro Padre celestial, la sangre del Señor Jesucristo nos ha lavado y nos ha traído a su redir y ahora somos ciudadanos. Y eso es lo que la Biblia enseña en esta noche pueden abrir sus biblias conmigo en filipenses capítulo 3 y vamos a terminar este capítulo probablemente la semana que viene terminamos con el, con el último capítulo y después que termine de Filipenses, que usted no tiene una idea de lo que yo voy a hacer no le voy a preguntar porque usted no tiene una idea de lo que yo voy a hacer es que voy a coger una semana de vacaciones ¿Eh? Y, y voy a, a eh, algunos me preguntan, pastor, pero ¿a dónde se vas a ir? Yo no tengo, no soy muy exigente. Yo cojo el carro, le lleno el baúl de ropa, un cooler y todas las cosas que pueda echar y me voy a destino. ¿Eh? Y, y estamos de vacaciones. Bueno, la gloria sea para Dios. Eh, capítulo 3 de, de Filipenses. Y el tema sigue siendo el mismo, la plática sigue siendo el mismo. El, el, el, lo que el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia, eh, sigue siendo todo en toda su proyectoria, de, de, de los, todo su tema, todo el, capítulo, el, el libro o la carta, es uno, eh, la unión, la armonía, el amor y sobre todo eh, lo que es, la esperanza en Cristo Jesús, la cual debe de ser común en cada uno de nosotros. Lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es llevar un mensaje positivo como creyente, como líder de aquella iglesia en aquel entonces, aquella a los filipenses a que fueran del mismo ánimo, del mismo espíritu, de la misma, eh, con las mismas metas. Amén. So, nos quedamos en... Capítulo 3. Y vamos a comenzar con el 17. Creo que por ahí fue que nos quedamos. ¿Estamos listos? El 17 dice, y siempre honramos la palabra del Señor al leerla con el cuidado de cómo fue inspirada por el Espíritu Santo. Hermanos, sete imitadores de quién? de mí y mirad a los que así con, se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando dice nosotros se refiere a los demás, eh, Timoteo, eh, eh, en este caso, ¿quién era el, el, el hermano que le llevaba la, las, las cartas y las ofrendas? Sí, por favorito. Y uh, uh. por esas razones el, el versículo 17 comienza uh, diciendo sean imitadores de mí. La palabra imitadores a veces es una forma de, de cómo lo entendamos. Más bien la palabra lo que quiere decir es eh, permíteme ser tu ejemplo. Porque imitar a alguien, ¿verdad? A veces yo veo cantantes que quieren imitar a otros. Eh, yo viví una era cuando yo comenzaba el ministerio, me recuerdo que casi todos los ministros jóvenes que se iban levantando, todos querían imitar a Gigi Ávila. Hablaban como él, usaban sus dichos. ¿Quién vive? Cristo. Típico Gigi Ávila. Y más bien lo que daban era como deseo de no escucharlo, no necesitamos que nadie imite a, a otro. Más bien la Biblia nos llama a ser perfectos o genuinos, lo cual encontramos más adelante en, en, en, los, en los textos. Sete imitadores y mira que aquellos que se conducen como nosotros también seamos del mismo, del mismo eh, padecer y que nos tengan como un ejemplo de lo que es ser un creyente. ¿Por qué? El 18 dice, ¿por qué? Porque por ahí, ¿por dónde? Por ahí, andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¡Wow! Por ahí andan muchos que se identifican como cristianos, se identifican como ministros, se identifican, y el problema detrás de todo esto es que si usted no da la talla, no da el ejemplo, Yo miraba años atrás, a salida de, si usted entraba a Cresvio cuando regresaba, cruzando el puentecito, había un rótulo bien grande, no sé quién lo puso allí, pero el que lo puso tenía una mentalidad eh, directa a lo que a lo que es, el, el rótulo decía, el mejor mensaje es el que no se predica, sino el que se vive, Entonces so, de nada vale que yo haga muchos, eh, cite, eh, cite muchas Biblia, dé muchos ejemplos, mencione muchos nombres y tenga una teología amplia, pero si mi vida, si mi vida no enseña lo que estoy predicando, entonces lo que estoy haciendo es tropezar. O mirar, yo no sé si usted entiende esto y quiero que todos lo, lo puedan entender. Su vecino, su compañero de trabajo, su compañero de escuela, eh, todas las personas que lo ven a usted probablemente diario. Ellos piensan que el evangelio es lo que ellos ven en usted. Porque usted le dice yo soy evangélico, yo voy a la iglesia, voy a Nueva Vida. El pastor está aquí, están los hermanos. Sobre el que lo vea usted, su compañero de trabajo, de, de escuela, eh, va a pensar que lo que usted hace, eso es el cristianismo. Porque usted dice, yo soy cristiano, y de la manera que se comporte, así ellos piensan, así son todos. ¿Tiene sentido eso? El por qué es importante que nuestro comportamiento tenga el valor y tenga, eh, o sea, de fuerza y valor a lo que decimos que somos. Porque a la larga, hermano, lo que vale no es lo que se dice, sino lo que somos. No tiene mucho, no tiene mucho peso. Lo que yo pueda decir de mí sino lo que yo soy. En la oratoria hay una expresión que dice, hablando de los maestros, que el maestro enseña mucho por lo que, eh, o, o muestra mucho por lo que enseña. Al, al, o sea, lo que está diciendo, como lo dice, enseña diciendo las cosas, pero mucho más muestra la enseñanza de la forma que vive. En otras palabras, nada, nada valdría, ningún valor tendría. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando o expresa en el, capítulo, en el versículo 18. Por ahí andan muchos de los cuales... Os pues dije muchas veces, y, y aquí hace el apóstol Pablo una expresión que probablemente es la, no han dado detrás de esta información, pero creo que es la única vez donde vemos al apóstol Pablo llorando. Porque él lo dice. Esta vez lo digo con llanto, con lágrimas, con, con, de que son enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros debemos de entender que, que esa ese fenómeno, como lo queramos llamar, todavía existe. Hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y a veces se meten en las iglesias. A veces llegan con una Biblia de... y cuántas veces hasta el, hasta el frente pasan. Y quieren impresionar y quieren hablar bonito y quieren que la congregación le dé aplausos. Yo conocí hace, hace un tiempo atrás eh, a uno de ellos. Y lo digo porque lo vi. Eh, pasar al frente y hablar tantas cosas y hasta profetizar. Un mes más tarde lo vieron borracho, yo no lo vi. Lo vieron en sus drogas, en sus cosas. Y qué pena, cuánto duele eso. Que si una persona sí le dice a alguien, al vecino, o yo soy cristiano, y que cuando yo paso por ahí va, van a decir, ah, mira otro. Ahí va otro de ellos. ¿Por qué? Porque el ejemplo primero que vieron fue eso. Por eso el apóstol hace énfasis, sean imitadores de mí. Sea, permítame ser su ejemplo, yo, en el cristianismo en todas las etapas o en todas las esferas de lo que es el cristianismo, porque hay partes buenas y hay partes no tan buenas. Hay momentos de gozarse y hay momentos de no gozarse. La vida cristiana no es fácil. Creo que yo escribí años atrás algo que vi en Facebook hace poco que decía, uh, ser cristiano a la verdad que es difícil. Pero más difícil es vivir en la vida sin Cristo. Más difícil es y el resultado va a ser peor. Estas personas, el apóstol Pablo los llama de esta manera, el versículo 19 dice, el fin de los cuales será, ¿qué cosa? Perdición, cuyo Dios, con letra chiquita, Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, su, su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. So, no, nos, no nos asombre a nosotros cuando encontramos estas cosas o las vemos. Es bíblico, ha existido siempre. Y siempre ha habido personas que tratan de... Tomar ganancia de lo que es el evangelio o de alguna manera. No sé por qué, pero escúchenme bien los que aspiran al ministerio. Y digo aspiran porque yo sé que muchos no aspiran a nada. O hay gente que no aspiran a nada. En, el, en las iglesias están sentados y no, no piensan, bueno, yo quisiera algún día ser un obrero, quisiera ser... Ah, un, un líder de la iglesia donde yo pueda hacer al menos una columna. ¿Sabe lo que es una columna en un edificio? Es lo que en sí soporta todo el edificio. Se puede ver un, un edificio muy bonito, una casa muy hermosa, con paredes muy bien pintaditas y con muchos detallitos de determinación, determin, de que es donde los carpinteros se hacen expertos en hacer la terminación terminal, poner todas cosas en... Pero todas esas cosas hermosas que la casa presenta, o el edificio, de nada pueden darse gloria las, las, las cositas bonitas, porque las que lo soportan son qué? Las columnas. Son las columnas. El fin de, de, de, de, de los cuales es su vientre o lo que se pueden comer o cuántas cosas, pero solo piensan en lo terrenal. Y tal vez usted dirá, pero pastor, ¿de veras que hay gente que anda con una Biblia predicando y piensa más que en lo terrenal? Bueno, permítame señalarle el texto. La Biblia es quien lo dice. Ahora, el versículo 20 nos lleva a otro nivel, nos saca de esa forma de pensar, porque ya lo damos por hecho, ¿estamos de acuerdo en eso? De que todas estas cosas existen y no nos asombre de que lo veamos. Lo que debemos de hacer nuestro es lo que el versículo 20 sigue diciendo. Mas nuestra ciudadanía está donde? está en los cielos. Interesante que pone los en plural. Nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo no lo esperamos que venga de otro país, que se levante en un partido político, ni que venga de ningún otro planeta, por así decir. Él viene del cielo donde dice la Biblia y palabras de Jesús que fue a preparar morada, ¿para quién? Para usted y para mí. Algunas Biblias dicen, especialmente la Kim James en la, en, la, en, la, en la Biblia americana, dice, fue a preparar mansiones. Y muchas personas eh, usan el, la idea de que, ok, una mansión, y yo he escuchado personas alegremente expresando el sentir, ah, yo tengo una mansión en el cielo. Bueno, uh, qué bueno. Pero, ¿qué entendemos por mansión? Porque mansión son las que usted puede ver en Destin, por allá, donde viven los que tienen mucho dinero. Y digo mucho porque ya tener dinero hoy día no, no nos lleva muy, muy lejos. Pero los que tienen mucho dinero, pues viven en mansiones. Pero todas estas cosas son terrenales. El apóstol dice que nosotros, las iglesia, somos ciudadanos. Del cielo o de los cielos, ven hermanos, es usted ciudadano de los cielos. Puede usted identificarse con eso, puede usted exigir, puede mostrar, porque aquí en la tierra, cuántas personas hacen tantos sacrificios por ganarse la ciudadanía de un país. casi todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos. Y he escuchado personas que se expresan y dicen, no, Estados Unidos es la tierra prometida, el lugar de leche y miel, por no decirle el dólar. Pero el asunto es que tarde o temprano nuestra vida ha de ser llevada a lo que creemos que nuestra eternidad ha de ser. ¿Dónde está su eternidad? Jesús dijo en cierta ocasión que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si su, si su, si su corazón o su mente o sus anhelos están en las cosas que les rodean, pues aquí se queda, aquí se quedan hermano. no nos vamos a llevar nada, lo único que se van con nosotros cuando nosotros partimos de este mundo a la eternidad, son las obras, conforme a como lo enseña el libro de revelación, son las obras, lo que usted hace aquí, mmm, allá arriba está, sea bueno o sea malo, Gracias a Dios, a Dios por Jesucristo, le damos gracias a Jesucristo, que aquellas cosas que antes nos comprometían o nos hacían culpable, Él llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. ¿Usted puede entender eso, hermano? Que usted es ahora, como dice el apóstol Pablo, justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de... De nuestro Señor Jesucristo. Antes era un reo de muerte, un enemigo de Dios, el cual estamos sentenciado a morir. Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que ahora somos ciudadanos, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Señor. El 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ah, eso a mí me encanta. Porque este cuerpo, bueno, el mío no, pero el suyo, que ahora es joven, empieza a envejecer y empiezan a salir dolores. Y usted le puede llamar Roma, eh, la, la, sí, el, el, el, sí eh, hay otra palabra, la artriti. Usted le podrá llamar como usted le quiera llamar, pero los años no pasan en vano. Y, y todo esto se va formando lo que es nuestra humillación. El cuerpo no nos deja. Jesús mismo dijo en cierta ocasión que la carne siempre está enferma, el espíritu presto, pero la, y, el, y el libro de Eclesiastés dice, acuérdate de tu creador cuando eres joven, cuando tienes fuerza, antes que lleguen los años o los días, cuando diga, no tiene chiste la vida. No, no, no, no le veo el, el aquel. Y entonces empezamos. Empiezan las personas a quejar. Yo, yo he tenido que, en cierta forma, reprender a ciertas personas porque se pasan diciendo: Ay, yo no sirvo para nada. mira qué vieja yo estoy o qué viejo yo estoy. Hay tantos achaques, tantas. Ya cállese la boca. Entienda que usted está viejo o está vieja y que eso va con el paquete. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos del de, de, de, de, de cielo en el cual vendrá nuestro Señor, el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de, nuestra de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Yo decía en días atrás, cuando citábamos a la, a la expresión del apóstol Pablo de que para mí el vivir es Cristo, y el, y el morir, ganancia. Y la pregunta fue, ¿qué ganamos cuando nos morimos? Aquí lo dice. Aquí lo enseña. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo toda, todas las cosas. Eso vale la pena ser cristiano, ¿verdad que sí? Vale la pena luchar en la vida y tener el coraje de querer ser fiel a Dios en un mundo que nos reta todos los días. Yo no sé de usted, pero yo creo que somos retados. El, el mundo, el pecado, el mismo Satanás nos reta todos los días. Y ahí termina el capítulo 3, donde nos da una nota muy importante, el cual transformará Cristo Jesús, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En otras palabras, Jesús ha de transformar este cuerpo enfermo, y que no sirve para nada. Y mire que gastamos mucho dinero en quererlo poner bonito. Hay personas, y hablo, por, por, simplemente estoy hablando. Pero hay personas, hay personas que pagan alto dinero para ir a ciertos salones para que, para que se pongan bonitos, para que se vean bien y entran viejo o viejas y sale una vieja bonita, pero sigue siendo vieja, lo de viejo no se te va a quitar, podrán ponerte colores, podrán ponerte cuantas cosas, pero la realidad es que somos lo que somos, estamos de acuerdo en eso, Amén. Seguimos entonces. El capítulo 4, voy a tomarle unos, ya que tenemos unos minutitos para darle aunque sea la introducción. Cristo, la fortaleza del cristiano, es el encabezamiento del capítulo 4. Regocijo a pesar de la ansiedad. O de aquellas cosas que nos llevan a veces a quitarnos la paz o el gozo. Pero en todo esto el apóstol habla de regocijarse. Vamos al, versículo, al capítulo 4 y ya, ya, está, ya estamos en la semana que viene, definitivamente concluimos. El 4 dice: Así que hermanos míos, amados y deseados, Gozo y corona mía, está firme en el Señor, amados. Está firme en el Señor. ¿Qué es estar firme en el Señor? Bueno, de la misma manera que buscamos está firme en todas las cosas comunes que vivimos que nuestro cristianismo no sea simplemente un tipo de religión o de ideas o de pensamientos o cosas de las cuales queremos beneficiarnos sino que verdaderamente sea el motivo, el apóstol habla y dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Cuando yo era más joven y comenzaba el ministerio, escuchaba personas que decían, ah, cada alma que yo me gane es una estrellita que el Señor me va a poner en mi corona. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Ajá, ok, bueno. Así, así hablaban los hermanos. Yo no sé si mi corona si es que tengo una corona, que muchas personas se, se, se, se esmeran y se alegran y están tan acogidos a que va a tener una corona, pero la Biblia me enseña a mí que en el libro de revelación, que esa corona la vamos a poner a los pies de Jesús. ¿Sí? Ah, porque Él merece la gloria. Pero sí seremos galardonados, seremos recompensados, seremos, nuestro trabajo no es en vano. ¿Usted sabía eso? Nuestro Señor Jesús dijo en cierta ocasión que aunque sea un vaso de agua, que ya no se da el agua en vaso, ahora es en botella, pero una botella de agua que usted dé o un vaso de agua no se quedará en. Sin recompensa, qué bonito es eso, ¿verdad, hermano? Eso nos debe estimular a nosotros a hacer el bien y acumular puntos, si por así podemos usar esa expresión. El versículo 2 menciona dos personas, las cuales la historia nos enseña que probablemente eran bien hermanas miembros de la iglesia desde aquel entonces y que tal vez entre ellas habían ciertas broncas hablando como hablamos por ahí ciertos desacuerdos o no se llevaban o cosas que a veces así suceden gracias a Dios que aquí no pasa eso el apóstol Pablo dice ruego a Evodia y a quien más sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ustedes saben que la iglesia de la Iglesia de Corintio, la iglesia de Corintio, la Biblia la presenta como una iglesia que tenía todos los dones, los dones espirituales, hablan lenguas, profecía pero en todo el panorama bíblico que tenemos muestra que también era la iglesia que más errores había. Y siempre he pensado y lo creo y lo he, lo he aprendido así, de que una iglesia puede ser, tener falsa doctrina, llamarse de una forma ridícula. Falsa doctrina, pero si está en orden la tendencia es que va a crecer. Y eso lo tenemos nosotros por grupos son falsas doctrinas y son muy fuertes. Con sus membresías, con su enseñanza. Eso era necesario corregir aquellas cosas y eso es algo que nosotros debemos de siempre estar como iglesia tener pendiente de que nunca surja eso aquí que nunca tengamos que llamar a nadie evodia ni sintique o sea personas que no se habían puesto de acuerdo porque eso es lo que el texto dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, y aquí encontramos la, la pregunta del jueves, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, porque sean personas que sean de otro sentir, no quiere que le, no quiere decir que le vamos a dar de codo o, o, o lo vamos a ignorar sino que estamos llamados a qué. Si me siguen el texto, el texto lo dice. Te ruego a ti, que es compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y esa expresión me encanta esa expresión en sí me llena porque hay veces que personas hasta se enojan o se sienten incómodas o molestas porque su nombre no se menciona o mencionaron un comité para esto para esto y a mí no me mencionaron y, y andan todos fuera de onda El apóstol Pablo aquí menciona dos o tres, pero dice, pero aquellos que lucharon conmigo, que fueron compañeros y su nombre no está tal vez en la lista de la iglesia, en las nóminas de la iglesia aquí en la tierra, pero su nombre está escrito. En el, oh, qué bonito es el Señor. ¿Qué fue lo que Jesús le dijera a los apóstoles aquella vez cuando fueron a una gira misionera y regresaron gozosos y se expresaban y decía, maestro, hasta los demonios, lo máximo, lo máximo que podíamos encontrar como estolvo en el camino, se nos sujetaban. Y Jesús le dijo, lo más importante es que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque echar fuera demonios y hacer sanidades y que nuestro nombre no aparezca. De hecho, la Biblia dice que es eh, hablando y enseñando de que muchas personas eh, un día van a ir delante de Dios a reclamar, Señor, pero si en tu nombre nosotros Echamos fuera demonios. En tu nombre sanaban, sanaban los, eh, sanaron los enfermos. Y la expresión es, apartados de mí y hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca los conocí. Nunca fueron reconocidos. O, no sé usted, se sienta triste o como... Desechado, o porque su nombre no se mencione, alégrese de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. Amén. Mi, mi testimonio, como de, de, de, en mi ministerio, es sencillo: en el 1972, en el mes de julio. Había una convención donde yo y otro hermano, que éramos compañeros de trabajo en la calle evangelizando, quisimos solicitar o llenar la solicitud para que nos reconocieran como obrero. Y nos dijeron simplemente que no, que no estábamos capacitados para ello. Eso fue en el mes de julio. Y en el mes de agosto, un mes más tarde, yo era pastor de una iglesia. Y los ejecutivos dijeron, no, es, no le podemos dar cartas, no, no están preparados. So, así que usted, yo soy ejemplo de lo que estoy hablando. No se deje nunca quitar el gozo o el deseo de hacer algo simplemente porque no lo miran o no lo nombran. Yo, yo he tenido la impresión de que a veces cuando se hacen directivas en las iglesias Ah, nombraron a aquel para pa, presidente, pa, aquel otro, y a este, y a este. A mí no me nombraron para nada. Pero Dios hace como Él quiere. Repito, 1972, mes de, mes de julio, a mí no me nombraron para nada. Más bien me dijeron que no, no era apto para nada. Pero a Dios le plació un mes más tarde ser instalado como pastor en una iglesia. Que hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, con sus vidas y con bajada, he podido seguir adelante. Entendiendo que, y, y repito, eh, no es que seamos perfectos y el apóstol Pablo nos habló de eso, sino que proseguimos al blanco, ¿verdad que sí? Regocijaos, dice el versículo 4 y unos versículos más y nos vamos. Regocijaos en el Señor siempre. Wow. Siempre, Pablo, de veras, aunque esté tribulado, aunque me peleé con la señora o con el Señor, aunque los muchachos no me oyen o el patrón me echó del trabajo, de veras, hay que estar regocijado. Entendamos que la palabra aquí no es alegre. La alegría es, estamos alegres un ratito, nos juntamos en la casa, comemos y estamos alegres. Pero cada uno se va para su lugar y entonces como que la alegría. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza es lo que nos ayuda y es la razón por la cual el apóstol aquí enseña, el del el capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Y no se lo está sugiriendo más bien es como una forma de dar una orden, un mandato, regocijesen en, en el Señor. Voy a leer hasta el 7 y nos vamos. Vuestra gentileza sea conocida en to de todos los hombres. ¿Pero qué cosa es gentileza? Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es gentileza? ¿Ser gentil? Sí, no me vaya a decir que ser gentil es cuando no somos judíos. No estamos hablando de de razas estamos hablando de la gentileza ser amable, ¿Ser amable? algo más ¿Ya? bueno hay un sinnúmero de palabras sinónimas que podríamos aplicar ahí ah, amable me gusta eso porque ser amable es es, es, es ser amable es una virtud bondadoso, sí, Todo, un sinnúmero de cosas que nos ayudan a entender. Dije una virtud en el sentido de que ser amable a veces se hace difícil porque nuestra amabilidad a veces depende de la otra persona. Y no es así. Yo no puedo ser amable dependiendo de la otra persona porque no sé el estado de ánimo que la otra persona se va a levantar. sino que yo sea, que mi gentileza, la, la gentileza, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, donde quiera que vaya. El Señor está cerca, el Señor está cerca, el Señor está cerca en tiempo y espacio, si esto le tiene sentido. O sea, que está cerca en el tiempo creemos que pronto ha de venir y espacio en que nuestro Señor se ha de manifestar a la iglesia. El Señor, por, eh, por nada se esté afanoso. Y aquí es donde tenemos que, porque mira que nos afanamos. Y en nuestros afanes, por lo general, la iglesia, el culto, son los que están en la última de las prioridades. Es la última. Sí me da tiempo la iglesia. Primero aquí, primero allá, esto acá, esto allá. Y a, y a veces. Creo que, creo que en la vigilia, eh, mi hermana va ahorita a mencionar que hay una vigilia que viene ya por ahí, creo que esta semana, luego se me puso a hablar de, se me puso a mí para dar un estudio y más bien lo que voy a, a traer es un pensamiento acerca de ciertas cosas que yo he podido notar en el pueblo cristiano de cómo a veces tenemos ciertas cosas tan livianas, liviana una cita con el abogado yo no puedo faltar Tengo que si tengo que faltar al trabajo hacer lo que hacer pero una cita que tengo que ir allá no puedo faltar y a veces yo escucho cosas que me hacen sentir como pena porque escucho personas que dicen, pastor, no pude ir al culto el domingo porque fíjese que tuve que ir a la Walmart a hacer la compra. Y yo digo, pero había que ir a hacer la compra en la hora del culto. Si Walmart está abierto 24 horas... abre abierto 24 horas? No, hasta las 12 creo. A las 11. Pues fíjese, de, de, de 6 de la mañana o algo así hasta las, wow, pero algunas personas tienen que ir a hacer la compra en, en la hora de la iglesia. El domingo. Y, y, y bueno, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí nos detenemos por ahora y la semana que viene. Continuamos. O terminamos. Por nada estéis afanosos. ¿Pero cómo vamos a sacar los afanes de la vida si la vida es un afán? A mí se me hace un afán hasta levantarme a veces. ¿Me levanto o no me levanto? Pero lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer no es que neguemos que no pasamos momentos de, de, de cuidado, que no tenemos responsabilidades que, que corresponder a ellas, lo que está diciendo es que no deje que nada, ningún afán, no seas afanoso a ciertas cosas que ya son afán. <ríe> no sé si me puede explicar esto. Si una cosa es ya un afán, pues no la haga, no la haga más grande. No, no, no te afanes con lo que ya es un afán. Es como el que cela, ¿verdad? Oh, soy celoso con mi esposa. Y la palabra celoso en términos de decir es quiero, quiero adueñarme de mi esposa. Ese es el sentir de, de, del celo. Quiero adueñarme de mi esposa. Pero no tiene sentido porque ella es mi esposa. No sé por qué quiero adueñarme de ella si ya es mía. Entonces, si la vida tiene afanes... No los haga tú un afán adicionar tratando de amargarte la vida con los quehaceres de la vida, Gózate en ellos, hazlos. Oh, tengo que levantarme a trabajar con este frío. Levántate. Es parte del, de la vida. Son los afanes de la vida. Hay que pagar la renta o la casa. Y hay que pagar cuántas cosas? Incluye, incluyendo los diezmos y otras cosas pero el afán a veces nos nos lleva a una situación dicho sea de paso yo creo que yo tengo por aquí en mi biblia algo que marqué porque me, me llamó la atención tanto que creo que lo voy a Termino con esto. ¿Cuál sería la palabra afán en inglés? ¿Mm? Además de Aaron, ¿cuál sería la otra Una palabra para afán en inglés? Okay. ¿Qué, le parece, qué, qué, ¿Qué le parece si usamos la palabra busy? Estamos muy afanados, muy ocupados. ¿Sí? ¿Busy? Ok. ¿Usted tiene alguien con un lápiz y por ahí un papel? Escriba la palabra busy. Escríbala. La palabra busy en inglés escribe B de bueno, U, S, Y. Busy. O busy. ¿Sabe lo que un predicador hablaba acerca de la iglesia tal sobreocupada? Estar demasiado de bici? Y era un americano, por eso usé la, la expresión que él usó. ¿Ya, pues, ¿ya escribieron bici? Ok, ahora póngale, eh, coja, coja la palabra bici por letra, la B, póngale BIN. B-I-I-N-G. Been. I've been busy. I've been, been, busy. Por la palabra, por la letra U, ponga under. Por la palabra, por la letra S, ponga Satanás o Satán. Y por la palabra, por la letra Y, ponga yoke. Yugo. Y entonces, ¿qué dice? Been under Satan. Eso es estar demasiado preocupado Being under certain joke. El enemigo nos pone y nos permite que nos sobrecargamos y usa eso como un, como un yugo, como algo, una carga que no podemos soltar. No podemos soltar. Es como la persona que se envuelve en deudas. Gracias a Dios, que pienso que aquí nadie está en deudas, pero no me refiero a que tengo una tarjeta de crédito, qué sé yo, pero... Uh, eh, si, si, si no, ¿Sabe por qué? Porque uh, yo pasé por esa experiencia de envolverme, endeudarme, y después no podía dormir. ¿Cómo voy a salir de esta deuda? Tuve que orar a Dios y pedirle a Dios que hiciera una obra y él la hizo. Yo, yo, ¿Cuántos han escuchado ese testimonio que yo lo he hablado otras veces? Yo llegué a deber 25 mil dólares en tarjetas de crédito en una ocasión. Siendo pastor, llegué a deber 25 mil dólares. Y la mayoría de las cosas que compraba eran cosas que no necesitaba. Porque yo soy fanático de la electrónica. Iba a un sitio donde había electrónicas, salía con algo en la mano, me compraba algo. Todo lo que tiene muchas lucecitas y uh, de muchos colores, ah, me encanta, mirar, Me encanta toda esa electrónica. Ahora están saliendo unos carros que tienen hasta, hasta neon lights. Ah, qué bonito, se ven de noche, ¿verdad? Prendiditos pero valen 50, 60 mil dólares y ahí es donde caemos a veces en la trampa porque gastamos dinero que no tenemos y después se nos vuelve un yugo que no podemos quitar. Los Estados Unidos, las tarjetas de créditos se ha hecho una forma de vida. Todos los que estamos aquí tenemos una tarjeta de crédito. Y la usamos. Yo tengo como tres o cuatro. Pero volviendo a mi, a mi, a mi historia de 25 mil dólares en tarjeta de crédito, tuve que pedirle a Dios con lágrimas que me ayudara. Y Dios en su misericordia me ayudó que pude pagar mi tarjeta de crédito, todas mis tarjetas de crédito, los 25 mil dólares, Pude comprar el carro que tengo, 23 mil dólares, cash al contado y otras bendiciones. Pero hice una promesa, no a Dios, a mí mismo, y hasta el día de hoy la cumplo, de no envolverme en envolver tarjetas de crédito, en deudas especialmente que cosas que no necesito. Porque aquí en los Estados Unidos es tan fácil gastar dinero que tú no tienes. Gastar dinero que tú no tienes. Ahora mismo yo recibí esta semana una, eh, a lo mejor lo ha recibido porque está de promoción, algo que se llama uh, CBI o eh, algo nuevo que, que, que está anunciando. Eh, y me llegó una tarjeta ya preparada, no tengo más que actualizarla, ni sé cuánto límite tiene. Y allí la tengo frente a la computadora y la miro todos los días. ¿Usted cree que voy a caer en ella? ¿Por qué es tan fácil? Pero no le estoy diciendo que no tenga tarjeta, no le estoy diciendo que no la use. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado de no llegar a tener preocupaciones que no debiéramos de tener. O cosas que no debiéramos de tener. La Biblia habla acerca del no pagar. La Biblia dice, no le debas nada a nadie. ¿Cuánto han leído eso? Por si acaso eh, no estoy dando cita. No le debas nada a nadie excepto el amarnos los unos a los otros. Esa es la deuda que nunca vamos a pagar. Porque todos los días tenemos que amarnos los unos a los otros. En el Antiguo Testamento hay una historia que a mí me gusta mucho. Y desde que la leí me, me tocó y la siempre la conservo. ¿Qué dice que Dios... Le dice al pueblo, cuando tú tomes la, una prenda prestada de tu vecino, ya sea la capa o alguna prenda de vestir, devuélvesela antes de que oscurezca. Porque si tú no se la devuelves en la noche, esa persona va a tener frío y va a clamar a mí. Y entonces yo me voy a encargar de ti que no se la devolviste. Tiene sentido eso. Eso me ha enseñado a mí mucho. ¿Se da cuenta? Y es el por qué, repito, el, el, el, el, el apóstol, o al menos concluimos esta noche con ese pensamiento, y, y, y le hago un reto a que si usted está envuelto en, en estas cosas, trate de liberarse y no caiga más. En, en, en no solamente en asuntos financieros o cualquier, pero en, en cosas, compromisos que usted no pueda llevar, que le quita que le quita el culto al Señor, hermano, que le quita que usted pueda ser un testigo fiel del Evangelio y que pueda ser parte de la iglesia, trate de liberarse de eso y usted verá que la presencia de Dios empieza a fluir en, a fluir en usted. ¿Por qué? Porque usted empieza a ganar en el Señor y el tiempo que tenemos en el Señor nunca es perdido. ¿Está conmigo? A lo mejor usted está ahí en esta noche, bueno, sé que usted está ahí, pero, y a lo mejor está diciendo, pastor, cabe que nos vamos, estoy cansado, no me interesa lo que usted está diciendo. Mire, aunque a usted no le interese lo que yo estoy diciendo, el hecho de que haya venido al templo no es perdido. No es, tiempo, no es tiempo perdido, aunque no le interesa escuchar lo que el pastor diga. ¿Sabe por qué? Porque usted hizo un acto. Ahora, de que de que Dios le reclame después por, por, por ser de, de, de, de eso que le sale le entra por un oído y le sale por otro, como dicen por ahí. Bueno, eh, oidores olvidadizos, ya eso es un problema a veces común. Y a veces pasa así. ¿Sabe que eso existe en el pueblo de Dios? Los oidores olvidadizos. Pregúntele usted a los que estaban en la escuela bíblica el viernes cuál era el testuario. O pregúntele cuál era el tema. Y muchos no ni se acuerdan de eso. Y yo digo, ¿dónde, atesora, dónde, amo, ¿dónde atesoramos o dónde acumulamos las bendiciones de Dios? Lo que Dios nos da, lo que aprendemos. Porque yo, yo si usted me pone a mí a que, a que recite textos, a lo mejor no sé ninguno. Pero, lo, pero las enseñanzas de la Biblia sí me las he aprendido. Porque las he vivido en mi vida y he disfrutado de la bendición de Dios. So, esta noche yo les exhorto a Dios a esa expresión a que no nos preocupemos, no nos embolvamos, no pongamos yugo que no podamos llevar. Y podamos nosotros cabalmente darle a Dios lo que es de Dios. Fue lo que Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso incluye al dinero, al, al tiempo y todo lo demás que pueda haber en nuestras vidas, que nada nos quita que pueda encontrar. ¿Amén, hermanos? Eh, bueno, el viernes vamos a hablar en la vigilia acerca de ciertas observaciones que yo veo que a veces son, eh, son dentro del pueblo de Dios. Y eh, no estoy hablando ahora de aquí nada más, pero dentro del pueblo de Son como tan livianos. Son cosas que las, las eh, predicamos y las enseñamos, pero son como tan livianos. El sábado es día de ayuno. Ok, es día de ayuno. Como que no, no tiene mucho. Ah, pero el, el, el viernes hablamos de eso. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Cuánto tan felices soy? La carta de, la, de Pablo al filipense nos enseña muchos conceptos. Y eso es todo lo que hemos tratado de llevar. Gracias a Dios que hasta aquí el Señor ha venido llevando a los corazones de esta iglesia y a los hermanos. Y, han, y hemos visto cosas muy positivas y le damos gracias a Dios. Ya la semana que viene concluimos y estaremos hablando de otros temas, pero la gloria sea para Dios de poder ver cómo Dios ama y cómo el apóstol Pablo amaba a la iglesia y se daba a amar y había es, y y predicaba esa esa ese ese aquel de que de esa comunión entre los hermanos. Bendito el nombre del Señor. Así que si alguna persona se siente que no está conectado todavía a lo que es el Señor, a lo que es la iglesia de Cristo, y por alguna razón te sientes afuera, como dicen los, los muchachos de afuera, afuera mirando para adentro, Outside looking in, como dicen en inglés, si te sientes así, no, la Biblia, Jesús dijo que el que, el, que él está y que toca la puerta se le abre la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrar será salvo y hallará pasto y hallará pasto y ahí hallará bendición. Eso permite al Señor que, se, eh, que seamos bendecidos y que estas palabras le hayan estimulado en alguna forma y concluimos la semana que viene. Pero si en esta noche alguna persona necesita del Señor, necesita de Dios, si te sientes afuerita todavía, no, no te sientes como que estás en el lugar que tú debes de estar en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es el, el servir al Señor haz un propósito en esta noche y el Señor te va a bendecir se requiere de nosotros que lo hagamos amén alguna persona necesita la oración por alguna razón si no la hay nos vamos a ir a nuestras casas oramos por las peticiones que eh, siempre hacemos los hermanos que algunos no pudieron venir, la hermana Brenda me, llamó, me mandó un texto diciéndome que tenía un problema en su casa con la electricidad y estaban a oscuro. Y, bueno. y otros hermanos que no sabemos, pero creemos que la oración de fe puede mucho. ¿Verdad que sí? Así que póngase de pie conmigo. Nos vamos a ir a nuestras casas. Alabado sea el nombre del Señor. Y si alguna persona, repito, necesita la oración, el altar siempre está acá, siempre está abierto. No se vaya con necesidad de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero eh, permite el Señor que todo lo que hemos dicho en esta noche nos, nos lleve a algún lugar. Eh, sí, sí, una expresión que a lo mejor no, no se entienda muy bien, pero... Aunque, aunque palabras que hasta nos molesten, bueno, qué bueno, si vienen de Dios, que me molesten, ¿verdad que sí? Que me, de, que me toquen, que me lleguen, que me provoquen a, a hacer un pacto divino con el Señor. Si no hay nada, vamos a orar. Si hay alguna petición en particular, puede dar su mano, este es el tiempo de hacerlo. Oramos por estas peticiones, oramos por estas necesidades. Eh, creyéndole a nuestro Dios de que Dios se va a engrandecer en, toda, en todas las cosas y el Señor nos va a bendecir. Si alguno está enfermo, si alguno tiene alguna necesidad, Dios será engrandecido, Dios será glorificado. El nombre del Señor será grande en su vida si usted le da entrada. Si usted deja que el Señor ministre en su vida y pueda ser de bendición. Oramos al Señor. Amén hazme favor, levanta ese, alguien se puede parar ahí, caerse, gracias. Oramos al Señor, Padre en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia con la autoridad, la confianza que tu palabra me brinda, de adorarte Señor, reconocerte como nuestro Dios, gracias por lo que tú has puesto en mi corazón, eso he dado, y yo te doy gracias por tu palabra, y gracias por esta iglesia, gracias por estos hermanos, y aún por los que se conectan a través de las redes, te pedimos, Señor, tu bendición. En este momento presentamos las peticiones, necesidades de la iglesia. Tú conoces, Señor, la condición de cada uno de nosotros, nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, y que podamos dar testimonio y que tu gracia y tu amor se refleje en nosotros y podamos ser el testigo del amor de Cristo. Señor, bendice la iglesia. Y ahora que salimos, Padre mío, te pido que tú vayas con nosotros. Que bendiga, Señor, nuestro camino, nuestra semana, Señor, y que todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria y honra. Te pido por la petición y necesidad de la iglesia en la faz de la tierra. Te pido por cada ministro, pastor, evangelista, misionero, que llevan tu palabra, Señor. Los presentamos delante de ti. Te pedimos una gran bendición para tu pueblo en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La iglesia del Señor dice, amén. amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludamos unos a los otros en el nombre del Señor. Y no olviden los anuncios rapiditos que se nos pasaron. El martes la oración, miércoles los hogares, y jueves los jóvenes, y el viernes la vigilia. ¿Pero Sí, la puede presentar. Bye. Dios lo bendiga hermanos Amen. y quédense para eh, cantarle happy birthday a mi esposo amén en la vigilia hermanos eh, para los caballeros tengan en cuenta la apertura que quiere decir el inicio de la vigilia va a ser el hermano Luis Romero y la oración, usted va a leer la palabra y la oración, el devocional va a ser por el hermano Vladimir Ramírez, el primer estudio va a ser por mi esposo José Fernández, eh, oración George Calindo, va a haber un especial, uno con Aido Vicente, 20 preguntas con respuesta, después vamos a hacer un especial corto con el hermano César y Daniel Calderón, el segundo estudio va a ser Pastor Ben Delgado y después oración en el altar, Sergio May. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Estamos de pedido. Amén.